Este Rafael Cano había salido huyendo eso es lo que yo digo cuando la usted se puede meter donde quiera, a excepción de Quirinito Él tiene una de una de una muerto, una muerto, está con nombre y apellido de, de otra vaina oye, entonces no que, de mira Argeni es de la onza, lo atraparon ya va para juicio de fondo ¿Argeni ¿Argeny Contreras? Sí. El, que, el que mató al, al abogado sí. Junior... Eh, eh, es que no... Junior Ramírez. Es que no... es que... Junior Ramírez, este... Eh, que había hecho denuncia de corrupción fuerte en la ONSA en los tiempos de Danilo Medina. Eh, que Eso fue un, un verdadero desastre. Entonces... Esquinas, pues. <ríe> sí, Oye, un crimen, un crimen terrible, lo mataron. Entonces el que planificó la muerte a Jenny Contreras, eh, que estaba corriendo en Nueva York. Por eso yo digo que cuando la justicia quiere, cuando hay voluntad, oye, usted se puede meter abajo la tierra. Oye, cuando hay voluntad, usted se puede meter abajo la tierra y lo agarra. Y lo agarran. Bueno, a Jenny Contreras va, va para allá. Ay, Jorge Luis el que se ha metido en un tremendo gancho es el motorista, que oye, le va, lo van a acusar, y le van a aplicar, porque es que en la declaración que dio, miren aquí, men, yo le mandé eso, eh, eh, eh, el motorista, qué lío señores, a veces la gente, este, eh, vamos a ver, eh, eh, míralo aquí, este motorista, míralo ahí, Fiscalía acusa a Motoconchita de ser cómplice en la muerte de Leslie Rosario, Treme, tremendo yun yun, no, de día a 20 años, puede coger como cómplice, porque déjame decirte, oye, oye, oye cuál es la tesis, lamentablemente, porque yo, yo no me atrevo, porque eh, hay que investigar hasta las últimas consecuencias, yo no me atrevo a acusar, Así, porque puede darse caso que una gente pistola en mano. Yo vi una vez, mi amigo Baronil, que le chocó un muchacho, un mes de 20 que le andaba ahí frente a frente a la fortaleza. Tengo gente que vio ese episodio, yo lo vi, yo lo vi, frente a frente a la fortaleza Baronil fue a un combate y le cayó a batazo. A la camioneta de muchachos, una camioneta nuevecita, porque le rozó en un mes de Ben, que yo creo que era de chico malo en ese tiempo. Bueno, el caso es que Varonil eh, eh, eh, con, con un bate, que eso lo vi yo, amenazó a un motorista para que lo llevara y el motorista tuvo que montarlo. O sea, yo creo que tú con un arma, yo no estoy diciendo que puede, ese sea el caso, puede amedrentar. Puede. Puede amedrentar. Ahora, hay una realidad. Si el motorista, sea por miedo, sea por lo que fuera, no lleva. A ese tipo, la arquitecta no estuviera muerta. No estuviera muerta. Mira cómo son las cosas. Puede ser que fuera encañonado, puede ser que fuera como fuera. Pero si no, si no lo hubiera llevado, esa muchacha estuviera vivita y coleando. No, está trancado y está acusado. Hay una especie de debate, hay una especie de debate que yo no sé, yo he hablado hasta con altos oficiales de la policía que dicen que pudo, y, y, y la antropóloga Tajira Vargas es de la que sostiene esa tesis, que a ese cabo le, le pagaron para que matara a esa arquitecta. Mira, Jorge Luis, yo no sé, pero hay cosas que no encajan, ¿Qué me hace dudar de eso? ¿Tú crees que él pudo haber salido a matar a esa mujer con la familia? Porque él quedaba con su familia. Y, y, y a la luz de la calle. ¿sí? Y a la luz de la calle, o sea, que eso, eso, eso, eso es lo único que no me concuerda, que no encaja.